Que no el don comiéndose una empanada sin calcetines. <risa> Pero por qué verde? Paga el pecho. <risa> a ver siguiente. Eso es muy rápido. La gartija de grandose A ver. Mastodonte. A ver. a ver, es una buena la gartija. Con ¿Churro, churro con chile. ¿Churro con chile? Churro con chile está bueno, eh. Perdón, churro con chile. Yo nunca he comido un churro con chile, perdón. A ver, siguiente. ¿Cómo comes croquetas? ¿Cómo comes croquetas? croquetas? Alguien comiendo comida de, de, de gato palman? con cara de Pac-Man. ¿Cara de Pac-Man? Es que parece comida de gato, que estás comiendo en el suelo comida de tu gato, o de perro. El que es que parece eso, ¿no? Dice, ¿cómo comes croquetas? Es que empieza, ¿cómo comes croquetas? Y pone, y al final llega, alguien comiendo comida de gato. Comida de son gato. croquetas de perro, dice, dice está